Bien, ya que Maxel no ha dicho su video análisis a pedido, este video será el equivalente a su video a pedido, empecemos. Capa 1, todos lo saben. Tiene otros amigos. Además de Bibliopelicomic, y antes Ghost, tenía de amigos a Nunca Mais, a Jessica Mercer y otros manes que aparecen en su tráiler sus favoritos. Es fan de Power Ranger, Ben 10, Amogus, Five Nights at Freddy's y la saga del compañerismo. Siempre participa en todos los concursos de Bibliopelicomic, su arrepentimiento siempre borra sus vídeos, borro sus anteriores participaciones en los concursos de bibliopelicón y capa 2, solo los que lo siguen desde el boom de SNK lo saben, él fue el primero en hacer Vegeta en SNK así como Demon SNK si, sí, sacó esos fanfics antes que el resto, de hecho fue por eso que Ghost sacó carnaje en SNK, porque Venom ya estaba registrado y en su versión de Vegeta decía en homenaje a Maxel 999 hizo Ruby 10. Maxel ha hecho bastantes fanfic equivalentes a lo que haga Bibliopelicomic, como Ruby 10, el equivalente a Chip se llamaba Timmy, siendo la competencia de Eren con el Omnitrix que habían armado ha realizado diversas colaboraciones con Ghost Lucho hasta el final y Bibliopelicomic, más ellos nunca han salido en su canal. Maxel tiene nombre de físico, así como Maxwell se llaman como el científico de las leyes del electromagnetismo series anteriores. Entre las series anteriores tenía si Eren se transformaba al inicio, Vegeta en SNK, mata a Sinjeki, donde siempre eran personajes distintos, como Hulk, Marvel Zombies, y Fandom en SNK una constante en sus fanfics es que Eren, muere al inicio y Mikasa se enamora de otro personaje en cuestión, la excepción en Vegeta en SNK, debió a que borra sus vídeos, bibliopelicón ha salvado algunos de esos aún sin su consentimiento K3, los que lo siguen desde el principio, ha tenido varios canales. Entre ellos Mora Nubis que se hacía pasar por su primo, sus canales usaban fotos distintas, pajarón, personaje que suyos cosas de Resident Evil, Jason Bournes, etcétera. Se llamaba Maxel 999 y subía fanfics a fanfiction.net. Su foto era el dibujo feo de un pajarillo en los fanfics que suba a fanfiction.net. Tenía su propia versión de The que era King Dragon, el cual fue su foto de portada ocasionalmente King Dragon y León Niña. Se han enfrentado tanto en fanfics como en una animación oficial de Bibliopelicom y donde a veces gana León, a veces gana Dragon y Apses empatan predijo el retumbar. En su fanfic de Vegeta K en SNK, donde Eren hace el retumbar mientras los guerreros Z morían por los androides, bueno, no predijo pero era obvio será un completo misterio cómo Cell consiguió el poder del titán fundadores fan de Tolencio, a quien ha hecho parodías perdidas, alcfunas fueron usadas como escenas post créditos dibujos y parodías perdidas salvadas por Biblio, tenían dibujos de Alex Mercer y compañía haciendo diversas cosas el canal de Biblio Pelicomic, Ghost Lucho hasta el final y Max el 991 tenían un lore, una historia de fondo donde bibliopelicómic vivía con Isayama, se quedaba atrapado, Ghost lo rescataba y Maxel lo volvía a secuestrar, terminando con una guerra multiversal por Isayama, donde al final Isayama vive con Ghost y Sama su 4 solo quienes lo siguen más allá de Youtube, el canal tenía fase Facebook oficial. Su canal oficial se llamaba como Maxwell Duskman, donde contactaba con otros youtubers usando su propio Facebook personal porque no tenía amigos en la vida real, al final volvió a llamarse como su nombre real luego de meterse en cosas peligrosas donde su vida peligra, y de ahí en Facebook se pueden saber muchas cosas en su Facebook subía memes del team Atei y conoció a Ofe del Lobo. Se parece a Kakashi Ataque 0800 apariciones en Biblioth Aparece en varios sobreviviendo si de vez en cuando algún video como invitado es un perro de Biblio bueno, lo era antes, antes era un tío manipulable que hacía todo lo que se le ordenase como si fuese un perro torneo de fanfics cancelado. Antes, cuando todavía se llevaba bien con Ghost y Biblio, hicieron un torneo donde competían a sus personajes donde el tercero decía quién ganaría el ateo y comunista. Creo la comunidad de comí en Proyecto Z y fue baneado por ello no es otaku sino friki. conoce muchos animes y series, especialmente Marvel y la serie Lucifer K5 solo bibliopelicom y lo sabe ahora tendría su canal mil suba porque lo borro cuando llegó a los 200 en el boom de la segunda temporada de snk cambiaba las historias que hacía como la de goku en snk que cambió la pérdida de cola por golpe el canal jueger es otro canal de Maxel tuvo una pelea con ghost porque ghost le dijo que borre su canal y cree otro desde cero como él lo había hecho odia snk pero ahora le gusta porque eren mato y se murió Jessica l temporalmente en discord donde estaba ella pero ya no usa discord en común con Biblio Pelicómic. Maxell conoce secretos entre ellos para filias de biblio y su identidad secreta a Maxell lo crió su abuela y está de acuerdo con biblio que internet no es lo mejor será que los padres no dejen a sus hijos en internet solos es un enviado a misiones por Biblio Pelicómic? varias de las cosas que ha hecho y comentado en otros canales y páginas ha sido porque biblio se lo pidió son tantas que no quepan conoció a Zeus sí un día fue secuestrado y conoció el panteón griego pero lo devolvieron, casi se muere una vez porque un tifón pasó por encima de su casa. Maxel conoció Q Biblio en el vídeo de que hubiese pasado si la donde le dio muchas ideas a Biblio, así que el hecho de que Biblio se haya dedicado a los fanfics es culpa de Maxel999, con quien ocaconalmente le dice cosas random y solo le responde con la palabra que Biblio más odia, la palabra Enoch. Ok. Ahora, Maxel999 rechazó su acceso al blog en Tía, pero cualquiera que hable con él puede pedirle que le transfiere ahora solo queda el fanfic a pedido, pero puede tener otro vídeos a pedido si hace otro sobreviviendo o si hace el iceberg de bibliopelicómic.